Adelante, COIN ha ofrecido información sobre el autoconsumo y la posibilidad de generar parte de la energía que se necesita a partir de fuentes renovables. La formación política ha explicado los beneficios económicos, sociales y medioambientales del sistema fotovoltaico... ...que se presenta rentable, fácilmente instalable y viable a pequeña escala. Esta es una energía renovable, por lo que estamos generando electricidad sin, eh, o, sin, sin emitir CO2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 El autoconsumo eléctrico reduce la emisión de CO2... ...lo que permite un ahorro en la factura... ...y aminora la dependencia energética de terceros... ...la instalación del sistema crea empleo... ...no tiene impacto medioambiental... ...y cuenta con una regulación que facilita los trámites... ...además el excedente de producción se descuenta del consumo. Es más rentable cuanto más capaces seamos... ...de consumir nosotros mismos esa energía... ...y esto hace que ciertas instalaciones... ...destaquen por esa rentabilidad